Había una vez tres cerditos que eran hermanos. Los tres cerditos eran muy diferentes entre sí. El mayor era trabajador y responsable, el mediano era astuto y el más pequeño era un poco perezoso pero muy ingenioso. Los tres cerditos vivían en una pequeña casa en el campo con su madre. La casa era pequeña pero acogedora, y los cerditos la habían construido con sus propias patas. El mayor de los cerditos, llamado Peter, había sido el encargado de construir la casa. Era un cerdito muy trabajador y responsable, y se aseguró de que la casa fuera lo suficientemente fuerte para proteger a su familia. El cerdito mediano, llamado Paul, era un poco más astuto que Peter. A menudo, Paul usaba su astucia para obtener lo que quería. Aunque era un poco perezoso, Paul siempre encontraba la manera de hacer las cosas de manera más inteligente y eficiente. El cerdito más pequeño, llamado Pip, era el más ingenioso de los tres. Aunque era un poco perezoso, siempre encontraba la manera de hacer las cosas más fáciles para él. Pip era muy creativo y siempre tenía nuevas ideas para mejorar su vida. Un día, la madre de los cerditos les dijo que era hora de que se fueran a construir sus propias casas. Los tres cerditos estaban emocionados por la oportunidad de tener sus propios hogares, y cada uno decidió construir su casa de una manera diferente. Peter decidió construir su casa con ladrillos. Sabía que construir una casa de ladrillos sería un trabajo difícil y que tomaría mucho tiempo, pero también sabía que su casa sería fuerte y segura. Pasó semanas recolectando ladrillos y construyendo su casa, y finalmente, cuando terminó, estaba muy orgulloso de su trabajo. Paul, por otro lado, decidió construir su casa con madera. Sabía que construir una casa de madera sería más fácil que construir una casa de ladrillos, y también sabía que podría construirla rápidamente. Pasó un par de días recolectando madera y construyendo su casa, y cuando terminó, estaba satisfecho con su trabajo. Pip, el cerdito más pequeño, decidió construir su casa con paja. Sabía que construir una casa de paja sería fácil y rápido, y también sabía que sería más barato que las casas de ladrillos y madera. Pasó solo un día recolectando paja y construyendo su casa, y cuando terminó, se relajó y se sintió muy feliz consigo mismo. Todo parecía ir bien para los tres cerditos, hasta que el lobo llegó. El lobo había estado merodeando por el campo en busca de comida, y cuando vio las casas de los cerditos, decidió que eran el objetivo perfecto. El lobo llegó a la casa de paja de Pip y sopló tan fuerte como pudo. La casa de paja se derrumbó en un instante, y Pip corrió a esconderse en la casa de madera de Paul. El lobo llegó a la casa de madera y sopló con todas sus fuerzas, pero la casa de Paul era más fuerte que la de Pip. Aunque la casa se agitó un poco, no se derrumbó y los cerditos estaban seguros dentro. Finalmente, el lobo llegó a la casa de ladrillos de Peter. Sopló y sopló, pero la casa de ladrillos era demasiado fuerte para él. Por más que intentó, el lobo no pudo derribar la casa y se dio por vencido. Los cerditos estaban seguros dentro de la casa de ladrillos, y el lobo se fue con el rabo entre las piernas. Peter, el cerdito más grande, demostró su responsabilidad y dedicación al construir una casa de ladrillos fuerte y segura. Paul, el cerdito mediano, demostró su astucia y habilidad al construir una casa de madera que resistió el ataque del lobo. Pete, el cerdito más pequeño, demostró su ingenio y creatividad al construir una casa de paja en un solo día. Aunque cada uno de los cerditos tenía su propia personalidad y habilidades, todos trabajaron juntos para protegerse y superar el desafío del lobo. En última instancia, aprendieron que la unidad y la cooperación son importantes para superar cualquier obstáculo.